chito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial, venimos a traerte la reseña del tomo, aquí llega Daredevil el volumen número 3 de nuestro héroe de Manhattan, el héroe de Hell's Kitchen que regresará ahora al MSU gracias a su nueva serie, gracias a su participación en la serie de She-Hulk, pero también abriremos un par de sobrecitos, un par de sobrecitos de la colección de Fortnite de la colección de orígenes de las expansiones 1 al 12, donde seguimos buscando a Thanos, seguimos buscando a Thanos y a la furra, mientras leemos esta historia, mientras leemos Daredevil el volumen 3 que había sido publicado acá en Argentina por Omnipress en su tiempo, esta historia esta historia data del 2012 data de cuando Daredevil volvía tras los hechos del reinado oscuro del reinado oscuro donde él literalmente había sido poseído literalmente él había sido poseído y había sido reemplazado por su peor enemigo en el grupo de los Avengers Creo que era Deadshot, creo que era Deadshot, claro que sí Pero bueno, ah no, Bullseye Bullseye lo había reemplazado en los Vengadores, imagínate Y después él se volvería uno de los superhéroes Que, a ver, ¿qué te puedo decir de Daredevil? Él siempre regresa, él siempre regresa a lo grande Pero ya vamos a estar viendo cómo, ya vamos a estar viendo cómo nos traían este one shot, los amigazos de Omnipress, que tardaría bastante en retomar, tardaría bastante en republicarse este héroe en la Argentina, así que vamos a irnos derechito al vicio con lo que fue, y aquí llega Daredevil, que ya de por sí vemos una portada bastante copada, vemos esta historia de Mark Waite y Pablo Rivera, pero esta no es, la portada, no es la portada que hubiésemos querido, que bueno, que... Que que publicaran, que imprimieran. Ya vamos a ver que adentro vamos a encontrarnos otra portada bastante ocupada. Y en la contra etapa teníamos otra portada variante donde vos decís. Este Daredevil pega bastante, está buenísimo. ¿Qué dice? El diablo resurge, renovado, resucitado. Nuevos amigos, nuevos enemigos. Y esa misma actitud desafiante hacia el peligro. Daredevil, el hombre sin miedo, toma nuevamente las riendas de su vida. Su misión, que la justicia siga, siga siendo ciega. ¿Qué? ¿Que la justicia siga siendo ciega? ¿Esa es su misión? Creo que está un poco mal redactado, pero bueno Vamos a abrir y vamos a echarle un vistazo Tenemos acá Daredevil de la mano de Omnipress Dirigido por Matías Timarchi ¿Qué más? Vemos acá que en una sola página En una sola página nos resumen cómo es que Daredevil obtuvo sus poderes Cómo es que cuando él era chico, su padre era boxeador Le decía que peleara su vida, que estudiara para no volverse un luchador como él Pero al salvarle la vida a un viejo que caminaba por la calle terminaría con un accidente de tránsito que le tiraría le tiraría residuos tóxicos en los ojos dándoles no solamente una habilidad de agudizar todos sus sentidos sino de ecolocalizar todo lo que está a su alrededor no puede verlo pero puede sentir como si fuese un submarino con patas y así es como él estudiando estudiando leyes se volvió abogado habiendo perdido a su padre se volvió con la necesidad de darle justicia al mundo, porque su padre murió de la mano de los mafiosos. Y es así como él se volvería ter débil. El villano va. El villano no. El superhéroe nocturno, mientras que día sería abogado. A ver, ¿qué más? Muchos dirían que es como una especie de Batman, solamente que quedó ciego y tiene poderes extrahumanos. Tiene poderes que lo hacen muy, pero muy eh, grosso en las misiones de sigilo, en ese tipo de misiones, tipo como vamos a ir a atacar a la mafia de noche. Algo así, es como si él, si él mismo fuese un Metal Gear Solid, básicamente. Pero bueno, algo había pasado con Daredevil y él regresaría, regresaría justamente el día de una boda entre las dos familias más poderosas de la mafia. Él puede sentir el aroma de todos, el perfume de la novia, puede sentir la cantidad de gente que hay a su alrededor. Miren cómo lo muestran, lo muestran así como si fuesen garabatos. Todo esto son como si fuesen el radar humano que tiene detrás de su mente, detrás de sus ojos apagados. Pero bueno, Daredevil, vamos a ver qué. No está, por, no está solamente para divertirse, está para impedir que alguien ataque a los novios, a los recién casados. Y es así como vemos al villano La Mancha, que ya se había enfrentado anteriormente con Spider-Man. Un tipo que tiene poderes de teletransportarse de un lugar a otro, como si fuese una mancha, como si se pudiese. como si fuese um, un portal con patas, diría, porque el, acá Daredevil mismo lo dice. Es como si ese tipo tuviese todo su cuerpo hecho de portales. Pero logra vencerlo, logra atacarlo. Y besa a la novia, ¿por qué? ¿Por qué tan machirulo? ¿Por qué le besas a la novia de la mafia? Pero bueno, vamos a ver entonces que al final lo agarra con de todo a Daredevil. Lo teletransporta al portal. Y él logra salvar a la novia. Aparecer en primera plana y darle acá unos bufetazos a la mancha. Todo golpeado, todo portaloso. Pero de día, él regresa ser el abogado de siempre. Un abogado que anda por las calles de Manhattan, se compra unos panchitos, se toma un cafecín y el vendedor de panchos le dice, jaja ¡Ah, ah, Daredevil, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué fuiste a, a pegarles? Y él dice, no, no, capo, no, nada que ver, yo no soy Daredevil. ¿Por qué sabe el vendedor de panchos que él es Daredevil? Acá nos resumen que durante su último arco, su identidad había sido revelada al público. La mayoría de los neoyorquinos no creía que alguien, alguien ciego fuese un superhéroe nocturno con las habilidades que tiene el ver Pero toda la prensa se le cayó encima. Es así como nuestro amigo Matt Murdock, que es el nombre que tiene como abogado y como civil, vuelve al jurado. Va, vuelve a los tribunales para ser abogado, para poder tener acá el caso de sobrani que es un tipo al cual lo arrestaron con brutalidad policíaca. Pero, pero, pero, al ser Daredevil, todos los demás abogados aleg alegan contra su identidad. Contra cierto conflicto de interés que él tiene contra la justicia misma. Al ser un bandolero, un vigilante, literalmente. Entonces, él ya no puede volver a ser un abogado tranquilo. Porque le van a estar jodiendo con que es Daredevil, no lo es. Es así como aparece en escena, vamos a ver, la nueva asistente del fiscal. El cual le ofrece que se vaya de la ciudad o que no retome su... Bueno, su... Su... Trabajo de abogado. Porque siempre se van a hacer el mismo lío y todo eso. Pero él dice, no. La justicia me necesita. Y recibe un llamado extraño. Un llamado por el cual tiene que volver a investigar. Es así como lo vemos a ver, débil de noche. De noche, vigilando donde recibe... Un disparo, mira. Un disparo de confiti. Pero no es confiti cualquiera. Es confiti magnético. Es confiti como de los... Sobrecitos, vieron, de papel aluminio Sobrecitos de este estilo Que causan antimagnetismo y hace que él no pueda ver a su alrededor ¿Y quién le disparó? ¿Quién está tratando de emboscarlo? Nada más y nada menos que el escudazo de la justicia del Capitán América. Así pasamos al capítulo número 2, donde se enfrenta el Capitán América. Le tira con de todo, le tira un escudazo como para atravesarlo, básicamente. Y le dice, ¿por qué me tiras con ganas? Y dice, quería ver si realmente eras vos. Ya que sos un criminal, un criminal buscado por la justicia. Y él le dice, no, te equivocas. Bueno, ¿por qué exageraba? ¿Por qué exageraba? Bueno, en realidad, acá el Capitán América lo está buscando porque... En el arco anterior, donde Daredevil había sido poseído literalmente por un demonio, él había cometido varios crímenes y tuvo que dejar la ciudad para poder reencontrarse. Entonces al capitán le pide tiempo para poder demostrar su inocencia. Sin embargo, Daredevil, ante los ojos de la justicia, sigue siendo un delincuente. Pero mientras tanto, en las oficinas de Nelson y Murdock, porque recuerden que Daredevil trabaja con su amigo Foggy, otro abogado que ya lo conoce desde que era chiquito y que sabe su identidad superheroica. Toma toma, como se llama eh, cierta información de que el, el tipo al que estaban protegiendo Sobrani, ya varios abogados habían rechazado su pedido de ayudarlo y el caso era fácilmente de ganar pero nadie quería tomarlo ¿Por qué? Porque una voz estaba acechando en las cabezas de todos esos abogados para que se fueran del caso Entonces Daredevil va a buscar el edificio donde trabajaba Sobrani para poder buscar pistas de por qué este sujeto es buscado y por qué nadie quiere que gane el caso y es así como en el sótano de este edificio abandonado Daredevil se va a encontrar con un personaje que muchos no recordarán es el maestro del sonido el maestro del sonido pero aparece con múltiples clones totalmente destruidos vamos a ver acá, un vistazo totalmente destruido, dispersado pero Daredevil cae en sus trampas y termina ahí en medio de... Uh, en medio de un experimento humano ra rarísimo vemos esta portada medio rara ya del capítulo número 3 y acá publicidad de lo que sería un crossover entre otro one shot que habíamos leído. Que es de Spider-Man y Daredevil. El diablo en sus detalles creo que se llamaba. El diablo y los detalles. ¿Qué sucede? El maestro del sonido hace mucho tiempo se había enfrentado con los cuatro fantásticos. Se había enfrentado también con los X-Men. Y había sido enviado al espacio en forma de señal sonora. es así como sus reminiscencias o sus copias o sus clones que habían quedado dispersados en la tierra como ecos. Se reunieron para poder tomar Tomar acá está peleando contra los vengadores al mismo tiempo re loco se reunieron para poder recuperar su cuerpo original para eso tienen que construir un satélite que emita una señal que extraiga de nuevo el sonido que ha sido enviado al espacio pero Shabrani, bueno, justamente necesita el edificio de Shabrani. y es así como él empieza a susurrarle a todos los abogados para que no tomen su caso y él se pudiese quedar en ese edificio pero obviamente necesita un cuerpo real y así es como quiere tomar el cuerpo de Daredevil pero Daredevil afloja sus músculos, rompe su mano y se sale de la trampa con de todo muestra cómo está dibujado este cómic realmente y es perseguido así por la calle por todas estas resonancias del maestro del sonido y empieza a pelear uno tras otro contra ellos Daredevil se siente ciego porque siente que perdió el poder de ecolocalización al enfrentarse a este enemigo pero al final logra escapar de las manos del maestro del sonido no nos dice si se murió por completo o si lo derrotaron o esto tal vez aparezca en otro cómic Pero Daredevil puede volver al caso y tratar de ayudar a que Sobrani por cierto es de nacionalidad musulmana por lo cual también acá nos dan una especie de bueno, de crítica de a quienes a quién eh, la justicia los toma por un lado y quienes los toma por otro y como se da cuenta Daredevil de que siempre lo van a estar jodiendo con que es Daredevil en los tribunales, le ofrece a Giobrani que él mismo se represente. Les da todas las, las artimañas, los artilugios legales, para que el propio Giovanni pueda defender su caso y pueda ganarlo. Y es así como termina cerrando el caso con un veredicto a su favor, gracias a que Daredevil sale de la sala y solamente aparece como asesor legal. Es así como Cobra, se toma unas cervecitas y trata de levantarse unas chicas con su amigo Foggy. Pero algo sucede, no se adelantan que el corazón de Foggy va a tener problemas muy serios. Bueno, así termina la primera aventura. La primera aventura de este regreso de Daredevil de este volumen 3, donde por alguna razón se terminó chapando a una de las mafiosas que se estaba por casar, terminó comiéndose un pancho en Manhattan y peleando contra el sonido mismo. Pero bueno, ¿qué vemos acá? Todavía continúa con otro capítulo extra este tomito, este one shot. Vemos esta iba a ser la portada, la portada del volumen 3. Esta es la portada del volumen 3, una de las variantes de Neil Adams. Decime si no te hubiese gustado que esto, o sea, esto está re bien dibujado, está tremendo. Esto hubiese sido la portada en vez de esto. Capaz hubiese vendido mucho más, no sé, capaz hubiese servido mucho más, pero a, capaz los obligaron a que tomen esta portada. Esto hubiese sido tremendo, por el estilo de dibujo, por ser Dill Adams, pero bueno, acá nos ofrecen otra historia extra, una historia de Mark White y Marcos Martín Marcos Martín ¿qué nos querés contar? Bueno, acá vemos en un principio que Daredevil sueña, Daredevil a veces sueña que puede ver, y es como ve diferentes cementerios y él totalmente solo. Pero se despierta y vuelve a la oscuridad del día a día. Donde está con Foggy tomando casos. Y dice, bueno, tenemos que salir. Tenemos que salir para despejarnos un poco. No podemos vivir solamente en las oficinas. Y acá hace un traveling muy copado. Me gusta. Vean en esta esquina como aparece el mismo personaje en la misma página. Va caminando por el otro. Se toma acá eh, un pasito en la esquina. Y camina hacia la otra vereda. Me gusta este tipo de traveling en los cómics. Porque encima con los diálogos. Te va guiando, te va guiando hacia una imagen completa de la situación Caminan por la calle, le dice que se toma el día Repasa cómo es que obtuvo sus poderes nuevamente en una sola página, le dice, comete un par de frutas, hijo de fruta, porque ya estoy harto de oler tu olor a pochoclo en la oficina todos los días, posta Daredevil, recuerden que tiene los sentidos maximizados, no solamente te siente, no solamente sabe que estás ahí, sino que te huele de pies a cabeza, sabe qué perfume tienen las chicas, el chabón, re, pero, re pervertido, y puede escuchar música, incluso puede, acá, adquirir el don del oído musical y tocar y aprender a tocar en, inst en un instante entonces se va al subterráneo toca un poco el con su amigo y le habla sobre su vida sobre hacia dónde se dirige sobre qué tipo de vida puede tener volviendo a ser débil, volviendo a recuperar su identidad y es así como dan un paseo hacia el cementerio hacia la tumba de su viejo básicamente acá me parece que me comí una página no, no me comió una página, sí, está en la tumba del cementerio Va, en el cementerio donde está su viejo Y bueno, al final él no está del todo seguro Pero es la forma con la cual él quiere lidiar su vida y su identidad doble Después, bueno, nos encontramos esta página variante de Daredevil Con su primer traje amarillo con un villano y su amigo Foiba y la injust... Estos son villanos, villanos disparándoles como si fuese la representación de la justicia misma. Del otro lado, Daredevil con un arma. Este Daredevil lo encontrábamos en el volumen 1, escrito por Frank Miller en julio de 1982, cuando nos presentaban al, <ríe> al hombre sin miedo. Otra portada variante, pero este es del Reinado Oscuro, donde Daredevil sería poseído. Esto había salido en el 2009 por Militán. Y vieron que de fondo está el, el Bullseye. Y bueno, al final, un poco más de publicidad de todo lo que ya se había publicado en Omnipress en esa época. Tenían X-Men, tenían los Ultimates, Vengadores, tenían a Avenging Spider-Man, tenían las mini historias de Marvel aventuras que eran como cómics de bolsillo, pero a precio normal. Y tenían a los. Bueno, la cruzada de los jóvenes Vengadores estuvo bastante buena. Pero bueno, entonces, esto fue Daredevil, el volumen 3, capítulos 1 al 3, el primer arco, reunido, recopilado en un one shot, publicado por Ali en el país. A mí me gustó bastante, me interesó mucho, es una lástima que no lo hayan continuado, porque después sacaron este crossover que tenía con Spider-Man y quedaron. Totalmente se olvidaron del personaje, totalmente no lo siguieron, capaz porque no tuvo ventas, capaz porque tuvo una portada bastante chafa. Y bueno, y después más adelante lo retomarían, pero ya en el volumen 4 de Daredevil. ¡Qué ¿Qué te puedo decir? ¿Por ahí? ¿Por ahí, por ahí? Por ahí no nos perdimos de tantos, por ahí sí, pero bueno. Vamos a ver entonces Fortnite. O sea, hace mucho que no leíamos un cómic así en el canal, me gusta mucho. Capaz más adelante lo volvemos a hacer. Pero, pero, mientras tanto recuerden que estamos en la búsqueda. En la búsqueda de Thanos. En la búsqueda de la furra de Fortnite. Así que vamos a ver si en estos sobrecitos lo conseguimos. El primero, antes que nada, vamos a ver. <coughs> Recuerden que en los sobrecitos de orígenes puedes conseguir las cartas más importantes, las legendarias de las expansiones 1 al 12. Y si querés las cartas comunes, tenés que conseguir los sobres antiguos. Vamos a ver... Uy, acá ya vimos uno. Acá ya vimos una cartuli. Y nos tocan 5 cartas por sobre. La primera es... ¡Tenemos a la coneja! Tenemos a la coneja que ya sabes qué coneja es, ya sabes qué personaje es, con el fondo ahí dorado. Me encanta ese dorado de fondo con 995 puntos de resistencia. En la carta número 1839 de la colección. Me gusta un montón. Seguido por... ¡No! Una, metaliza, me gusta, una metalizada de Ragnarok Full Ya nos había tocado Ragnarok en nuestro mega unboxing de 20 sobres Que ya lo pueden ver en el canal Pero el Ragnarok Full está tremendo con 960 puntos de ataque 790 de resistencia y la carta 806 de la colección De las primeras, de las primeras expansiones Seguido por... ¡Uy! Tenemos... Tenemos a la Operación Submarina, con el fondo flúor que me gustan los colores flurs. este tiene 365 de ataque, 195 de resistencia y 240 de tecnología, es la carta 219 y está lista para echarse un chapuzón en el océano, seguido por... Tenemos otra de fondo dorado. Me gustan los efectos antiguos de las cartas. Lo tenemos a Vector. Al Vector con los ojos todo verdes, todo flúor. Con 790 puntos de ataque y de tecnología. 620 de resistencia. Es la carta 1638 de la colección. ¿A usted le gustan más los efectos flúor o los efectos dorados? Vamos por la siguiente que es el as de los Andes de Canadá. Recuerden que hay varios as. Hay varios ases de los Andes. Todos. Todos, todos listos, preparados para esquiar en la nieve, representando sus diferentes países. Tenemos el de Francia, ahora tenemos el de Canadá, con unos 600 puntos de ataque Es la carta 534 de la colección. Entonces, bueno, de este sobrecito, la mejor, obviamente, es Ragnarok Full, seguido por la Coneja. Y tenemos a Vector, muy grosos, muy copados. Vamos por el siguiente sobrecito, porque a pesar de que estén copados, todavía no son la furra. Todavía no son tanos y tenemos que conseguirlos Vamos a ver Vamos a ver El otro día estaba recordando Los primeros unboxings Que, Va, no, las primeras reseñas Que hacíamos de mangas Realmente la pasamos bien, la pasamos bien haciendo esas reseñas A pesar de que no tuviésemos visitas A pesar de que hubiesen poco poca, pocos, pocos comentarios En los videos Realmente me gustaba mucho seguir la historia de Haruhi Me gustaba mucho seguir esas historias, así que ojalá más adelante podemos retomarlo jamás, ojalá más adelante la situación del país mejore. pero bueno no solo del país, del universo de la suerte misma de cada uno vamos a ver entonces que en el primer sobrecito va, en este segundo sobrecito nos encontramos a Faira, Faira que tiene unos 900 puntos de ataque, de resistencia y 400 de tecnología, es la carta 1126 de la colección con ese fondo flor que está bastante copado y tiene una B, una B de vendetta en la frente, seguido por lo tenemos... ¿Vieron que los chistes salen cósmicamente? ¿Vieron que los chistes...? ¡El universo es un chiste mismo! Digo que tiene una B de Vendetta en la frente, y nuestra siguiente carta es Vendetta. ¿Y ¿Ustedes vieron que el sobre es...? ¡Lo abrimos! ¡Lo abrimos el sobre! ¡No puede ser! ¡No puede ser que hayan chistes tan universales que se conecten! Ah. Bueno, siguiendo esta línea... ¡Wow! ¿Qué copado sería mañana ganar la lotería? Voy a decir esto 100 veces hasta que se haga realidad. ¡Que se haga realidad! ¡No! ¿Qué copado sería que te regalen una... PC Gamer, bueno, voy a seguir diciendo Volverse hasta que se haga, hasta que se haga Realidad, pero no, bueno, Vendetta Vendetta nos salió con unos 800 De ataque y 750 de resistencia Y si ustedes lo notan, ustedes saben que esto No es trucado, no Es magia, no es magia Esto sí, es increíble Bueno, es la carta 1315 de la colección ¿Cómo...? Ahora miren, miren, si yo voy a hacer un chiste ahora y en el siguiente, la siguiente carta, tiene que ver con eso, ya es como fuá, cósmico, ya es fuá, psíquico, fuá, tremendo X-Men, pero bueno, no, no, no voy a hacer un chiste sobre la siguiente carta, vamos a ver cuál es la siguiente carta y es, ah, mirá qué loco, es la cazadora, pero mirá con el, mirá. El efecto metalizado azul está buenísimo. Es un Hot Stamping azul que le queda bárbaro a la cazadora. Una guerrera total con 820 puntos de ataque. Es la carta 506 de la colección. El brillo que tiene esta carta, o sea, fuera de cámara, el brillo que tiene esta carta es muy lindo. Me gusta un montón. Me gustan mucho las cartas de las primeras colecciones. Vamos por la siguiente, que ojalá sea la Furro Thanos Y es... ¡Amor demoníaco! ¡No! ¡No! Tiene personaje de, Tiene nombre de personaje de doujinji, no. Tiene 200, 990 puntos de ataque. Es re poderoso. 660 de resistencia. Es la carta 1208 de la colección. Pero tiene. No, chabón. Tiene nombre de villano de Yoyo. Tiene nombre de villano de, de roja. No, chabón. Amor demoníaco, no. sean todo así, musculado. Qué, qué perverso, qué turbio. Vamos por la última carta. ¿Qué te digo? Mi corazón no me dice que sea la furra ni que sea Thanos, pero me encantaría. Y la siguiente carta es Inside, Inside. Lo siento Inside, lo siento con tu fondo doradito, pero no sos la furra, no sos Thanos. Tiene 890 puntos de tecnología, 710 de ataque y 600 de resistencia en la carta 1567 de la colección. Pero bueno, abrimos un par de sobres chicos y salieron cartas variadas que no nos salieron en el último unboxing, lo cual... Nos da a entender que todavía hay más por contener, todavía hay más por conseguir. Y quién sabe si saldrá la furra, si saldrá Thanos, o si tendremos que conseguirlos por separados, como si fuese un juguete de Mattel. Y nos vemos en una próxima ocasión, llenonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el tiempo, Ha hecho interesarte en el personaje Daredevil, que próximamente va a estar explotando en el MCU. Y nos vemos en una próxima ocasión, siempre derechito al vicio.